Los ángeles viviendo, no me siento en casa. Tomando extremos, decisiones bien básicas, poético el amor que traigo yo. Por eso nadie conmigo se casa. Compa, ¿qué pasa? ¿Qué estás pensando? Ya no me hablas. Millones de sueños, millones que atacan. Ya le dije a mi Mike que la iba a ser rica. Por eso les digo que no a todas las chicas. No sé, solamente a veces, igual que el fumar y el verle por detente. Enfócate con lo que tiene al frente, que es el presidente de Boriken. un día estaré presente. Y cuando el dinero llegue, los que están conmigo no se hacen ricos, majarete. Y cuando escupa todo en inglés, por favor no se asuste mi gente.